...si te dicen que tú no puedes, observa cómo lo hago". Tuve un error médico cuando... hace 21 años... ...y me quedé en silla de ruedas... ...y en 2014 pues... ...cuando Samuel me propuso, me propuso el tema del motor... ...ni me lo pensé, como dice, de, de, del parque, salté al asfalto... ...así, me tiene el coche... ¿no? salir en el terror y en el Maspaloma que corrimos ese año y ser campeones provinciales de Canarias el primer año pues para mí fue una emoción grandísima. Tuve un accidente hace unos 15 años en la soldadora y después del accidente pues cuando me recuperé ...pues tiré un poco por el baloncesto... ...estuve varios años entrenando con el Lecón en Gran Canaria también... ...yo conocí a Domingo Pulido... De, ...que también jugaba al baloncesto... ...y me propusieron que estaban haciendo un proyecto... Eh, ...en el cual... Eh, ...se querían convocar a dos chicas con discapacidad... ...ya tenían a la copiloto que era mi compañera Laura Valle... ...era debutar en el Rally Las Canarias... ...que es uno de los más importantes... ...y terminamos el Rally... ...que lo terminamos, que todo el mundo no lo termina y quedamos campeonas del Grupo T nuestro. Nuestro proyecto empezó hace cinco años con dos deportistas, el Domingo Pulido, el jugador del Lecón y Las Palmas, y fueron un proyecto pionero a nivel nacional. Dos chicos en, con discapacidad, juntos, compitiendo en igualdad de condiciones en un coche de, de rally. Al principio a mí me decían que no era capaz de hacerlo como yo en silla de ruedas iba a correr un rally en la Canaria ...y una vez en Tenerife, en la misma semana... ...yo lo conseguí en 2016, hice el reto ese". Las piernas no, no, no las utilizan, entonces... ¿qué, ...¿qué utilizan para poder conducir, para poder competir?... ...con las manos, o sea, con las manos lo hacen todo... ...con las manos aceleran, con las manos frenan, con las manos cambian... ...entonces lo hemos adaptado a nuestras necesidades... ...para poder salir a competir... Es obligatorio que la silla de ruedas también vaya dentro del vehículo cuando ellos están compitiendo. En el caso pues, cuando hay un rally que va piloto y copiloto, la silla de ruedas pues la ponemos en la parte trasera del vehículo, en el maletero, junto con la rueda de repuesto. Ellos tienen que tener la capacidad de coger su silla, de montarla, desmontarla y tener la capacidad de entrar y salir del vehículo por sus propios medios, sin ayuda de nadie. Yo, yo sé que es un mundo que, siendo mujer, es un poquito más difícil. Es como que nosotros encima que tenemos que competir en la competición, tenemos que competir contra la, las mentes de más de cuatro personas y no es así. Nosotras somos capaces de, de hacer una prueba tan bonita como cualquiera. Podemos pilotar y trazar una curva tan bien como cualquier otra persona. Lo conseguí, volveré a hacer otra cosa. ...y lo conseguiré, porque si lo hice antes lo puedo hacer después".